la leyenda de que la iglesia fue la responsable del atraso científico de la humanidad al prohibir determinados textos. Amigos de Semanario Gaudium, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Nuevamente tenemos nuestra colección de especiales en torno a la leyenda negra, el mes de la leyenda negra, por segunda ocasión. Y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir a nuestro buen amigo, el cronista de la ciudad, Luis Alegre. Hola Jesús y hola a todas, todos. Bueno, pues, pues es un gusto estar aquí en, en tan misterioso espacio, <risa> en tan prohibido espacio como, como la Biblioteca de la Catedral. Wow. la Biblioteca de Catedral del Museo de Arte Sacro y precisamente es nuestro tema, porque eh, las bibliotecas de por sí tienen un aire de misterio, pero cuando le llamas incluso el archivo secreto de... Como en este caso que nos gustaría primero hablar de, de bibliotecas y archivos, pero también platicar un poco de los archivos secretos del Vaticano, sí, o de los libros prohibidos del, Prohibido. este, este del Vaticano. Bueno, este es lo que platicamos, eh, Taunance, aquí te le comenzar es es un índice de todos esos libros que esta, que estaban, pues, pues prohibidos o, o, o, o que no quería, pues, la jerarquía en ese momento el que se conocieran o esa lista es el propio índice, el de la biblioteca, de la biblioteca como secreta que tú me comentabas. ¿A quién dice que de, de, de cada ejemplar quemado conservaban sí. algo como resguardo y ahí está? A mí me parece que desde el punto de, desde la, de las bibliotecas, creo que independientemente el del género, sean de, del, de, un, de una escuela, de una institución, de un particular, Creo que toda la biblioteca también me parece el que primero encierra una gran historia, el de cómo fue concebida en, en, su, en su propia colección, en sus intereses, en sus aficiones o en sus obsesiones, como en el caso en el de la iglesia católica, pero por el otro lado a mí me parece que, este, que también hay que contextualizar. Es un periodo, el de los libros que están prohibidos, el, el famoso Index, Ajá. Eh, te estamos hablando, y ahí tú me corriges, pero te estamos hablando en un momento en el que se divide el, a la propia iglesia, es el surgimiento el del, el del protestantismo y hay una la reforma, hay una reforma en, en donde eso lleva a una lucha de, de cómo se ve el mundo. Eh, a mí me parece que hoy, hoy a la distancia es parecer que la iglesia este, católica fue eh, pues muy burda a lo mejor en sus formas o, o muy injusta o, o muy cerrada o muy autoritaria. A mí me parece que sí pueden tembonar esos objetivos, pero también creo que lo que defendían era una manera de, de, de interpretar un misterio pues, tan enorme como el de la, como el de la creencia en, una, en un ser superior, en una religión, en cómo está estructurada. Y me parece que era una manera, a lo mejor sí, eh, pues equivoca, pero era una manera el de defender a sus propios intereses. Es justamente este, ese índex, creo que ahora funciona, este ese índex que, que todos pueden consultarte en las redes ahora funcionaría como una guía para entender cómo es el desarrollo como el desarrollo mismo el de la ciencia jesús están ahí los autores claro. que ya nos tocó estudiar este, en la primaria uh -huh. a descartes a, a galileo la o sea te, te estamos hablando de, de todos aquellos que van a iluminar el conocimiento pues en lo científico pero por el otro lado y muy contrario a lo que igual a lo que de repente uno cree este, este, tampoco estas personalidades, hasta aquellos hombres de, pues, de la ciencia que en el afán en el de avanzar en el, para una mejor humanidad, pues aún se podían ir como por, como por afuera de, pues, de lo que marcaba este, la, de la propia autoridad en eh, lo eclesiástico, pero tiene que ver con, con ese mismo ánimo, el de engrandecer tal, la propia humanidad. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores y levantar la copa. Eso es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Ahora digo, eh, creo que lo de los libros que te están así prohibidos, pues tiene que ver con la actitud que estés de censura, pues, no. Era una manera de ejercerte un control, de ejercer eh, de una autoridad. Que hoy a nuestros ojos, y lo subrayo, hoy a nuestros ojos, es demasiado injusta, es hasta incomprensible, inútil al final del, del tiempo. Pero también tiene que ver con no permitir la proliferación de otras ideas, de otras creencias, pues que trastocarían tocarían el orden en el que aquella jerarquía creía que era correcto. Y si para eso era necesario ocultar libros o satanizarlos o limitarlos o quemarlos, que era muy dado en aquellos tiempos, eh, pues son, eh, creo, el, el, el que todos esos excesos, esto es lo que nos hizo y nos sigue haciendo el voltear para preguntarnos, y tú lo decías bien, pues qué había o qué escribieron o qué dijeron, desde sí, pues, qué eh, sucedió. Queremos saber o queremos pensar que los archivos secretos del Vaticano tienen conocimiento, pero también tienen crónicas. Y en ese sentido, eh, pues recientemente la polémica inmensa de qué contienen los archivos de Pío XII, por ejemplo. Ah, eso no la conozco, pero, pero ¿qué se dice? Pues, efectivamente, hay personas que dicen, bueno, Pío XII, en tiempos del nazismo, ¿cuál fue su actitud? ¿Eso ¿Qué está cerrado hasta la consulta en, pública? Con bueno. bueno, recientemente ya se pusieron a la consulta pública esos archivos, porque el Papa Francisco dijo, bueno, ¿qué hacen encerrados? Póngalos a la disposición de los estudiosos. Es una manera el de leer a este, épocas este, enteras y no únicamente el caso de sus sermones o este, sus prédicas, que este, también este, eso hay que decirlo y yo creo que es muy valioso, es afortunadamente es, es, es muy afortunado que, que la propia iglesia este, tuvo el cuidado de, de procurar que trascendiesen este, este, aquellas obras que son discursos, que son sermones y están hechos este, a lo mejor en el marco, en el de la vida católica, pero nos hablan de una manera de ver el mundo, de una manera de entenderlo, de sus preocupaciones, de, de sus alegrías, de lo que los amenazaba, hasta de lo que los ilusionaba, para compartirse y para que se conozcan y para que ese conocimiento pudiera multiplicarse. Hoy una biblioteca puede parecer eh, eh, inútil a los ojos de Gogol, uh -huh. pero si mañana no hay energía eléctrica, si pasase una desgracia y no tenemos energía eléctrica, en las bibliotecas te siguen siendo el gran tesoro de la humanidad. En, en papel y tinta y este lo otro hay que decirlo a quien que le guste leer es no le es entrar a una biblioteca claro. y palpar los libros o leerlos verlos sí. formas colores imágenes todo se puede antojar no index librorum Rebitorum. El índice de los libros prohibidos contenía una lista de textos que la iglesia consideraba peligrosos y que ningún católico que buscara el cielo debería leer. ¿Qué había en esos libros? ¿Revelaban información que contradecía la fe? El índice Librorum Prohibitorum En español, índice de libros prohibidos. Fue una lista de aquellas publicaciones que la iglesia católica catalogó como libros peligrosos para la fe y que los católicos no deberían leer si deseaban llegar al reino de los cielos. Las razones por las que existió ese índice fue el de proteger la pureza de la fe, dado que entre las obras se cuestionaban la presencia de Dios en todas las cosas, el actuar de los miembros de la iglesia y en otros casos se consideraba que sus temas eran moralmente incorrectos e invitaban a pecar. Algunos de los autores que la iglesia consideró insanos para la fe fueron René Descartes, John Milton, Montesquieu y Alexander Dumas. Este índice tuvo más de 40 renovaciones editoriales y estuvo vigente hasta 1965. En nuestros tiempos, la iglesia respeta la decisión de los fieles sobre los contenidos a los que puede acceder, siempre haciendo la recomendación de acercarse a las Sagradas Escrituras para evitar caer en falsas creencias e ideas erróneas sobre Dios. Cuando te pones a averiguar por qué archivo secreto del Vaticano, te das cuenta que la mayoría de las veces ese secreto se refiere no a que esté oculto, porque si de plano quisieran ocultarlo, pues lo queman, lo arrojan al, al mar. Pues o se lo vetir. comen. Pero el asunto es, y hace rato lo mencionábamos, el libro es frágil, está expuesto a los hongos, a la humedad, a la temperatura las tintas se desvanecen muchas veces es la razón de declararlo secreto no para que esté oculto sino para que los que tienen sí, que revisarlo hay, hay, sí, hay, hay, hay más bien sí hay más bien ahí a lo mejor el problema era el uso de las palabras no hoy lo conoceríamos todas las bibliotecas tienen un fondo reservado con sus características y sus peculiaridades para para justamente para protegerlos como, como al máximo. Porque no basta querer mucho a los libros. No no no te ¿no? demandan se, se mandan, Capacitado claro. para para tratar. Sí. Con el libro. Pero sí te puedo creer que haya una confusión entre lo reservado, lo más cuidado, lo más exclusivo, a lo mejor solo para los más estudiosos o los especialistas. Pero pero sí te entiendo esa aura como de misterio, de, de por qué secreto, ¿no? O hoy, hoy simplemente, a lo mejor les diríamos, es privado, es el archivo privado y no público como, como, como puede pasar incluso en cualquier institución, en, en otras áreas de, de la vida misma, hay una parte privada y una parte pública, pero lo más importante, y lo comentábamos, es lo que ha sobrevivido de una u otra manera. Uno de los rumores que llegaron a tomar fuerza en décadas pasadas fue la existencia de una biblioteca oculta en la ciudad del Vaticano. Se dice que entre aquellos libros ocultos se esconde la verdad de la fe. La Biblioteca Oculta del Vaticano no se encuentra oculta ni guarda secretos de nuestra fe. Su nombre es la Biblioteca Apostólica Vaticana, ubicada en Ciudad del Vaticano. Lleva el nombre de apostólica porque es una institución que desde su fundación es considerada la Biblioteca del Papa, ya que le pertenece directamente. Es una de las bibliotecas más antiguas del mundo y custodia una importante colección de textos históricos. Fue fundada por el Papa Nicolás V en 1448, reuniendo unos 350 códices griegos latinos y hebreos, heredados de sus antecesores. Hoy la biblioteca custodia más de 1.600.000 libros antiguos y modernos, de los cuales 8.300 son incunables, más de 150.000 manuscritos y documentos de archivos, sin contar 100.000 documentos impresos y fragmentos, 300.000 monedas y medallas, y 20.000 objetos de arte. Actualmente, la biblioteca es visitada por investigadores y restauradores de todo el mundo. ¡Mira cómo se aman! Así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros. Conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra Arquidiócesis de León. ¿Sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? Entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONÍA. Síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde, aquí por Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Estamos ya en los momentos finales de este especial. Luis, un gusto haber compartido este día y me gustaría llegar a algunas conclusiones. La primera, eh, el acervo, el archivo, sigue teniendo una importancia. Claro, a mí, bueno, una, para que cerremos el tema con el que abrimos, yo sí les recomendaría que. Por cultura este general, que busquen lo del índice, el de los libros que, que se prohibieron este en su tiempo. Una, porque es un recordatorio de todas esas grandes obras que marcaban un hito en la ciencia, ¿no? de, de, en todos los sentidos, pero que ayudan a comprender cómo era aquella época. En eso hemos avanzado un montón y, y gracias este por la invitación y hasta la propia iglesia por el esfuerzo de mantener este enorme acervo. Luis. Muchas gracias, me quedo con mucho conocimiento y con el compromiso de que vamos a trabajar en la preservación de este asunto. Venga, que no sea más secreto. Venga. Muchas gracias amigos, los esperamos en otro más de nuestros capítulos del Mes de la Leyenda Negra.